Buenas noches, buenas tardes, saludos a todos los compañeros de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá. Profesora Yadira, un placer para estar con ustedes pues, en este live, eh, listo para comentar la realidad educativa nacional eh, y social también. ¿no? Eh, una semana en que hemos pues, visto los anuncios de parte de la ministra de Educación, realmente sor eh, sorprendidos algunos con el tema, pero la verdad es que como ha manejado la señora ministra el tema educativo, ya casi nada nos sorprende ¿no? así que como no, bienvenidos a todos como no profesor Henry así mismo ella, ya estaba yo pues mencionando el número de whatsapp y también saludando a algunos de los que se encuentran unidos en estos momentos a VEGA, eh, Edith Beck. Eh, también está con nosotros aquí Isabel Batista está Abraham eh música cristiana, está Des Mari 30 está eh, Leonardo eh, Batista, está eh, César 2020, está Dailys Rodríguez, Nivel eh, Robles, Cris Manita. Bienvenidos a todos ustedes y bienvenidas. Eh, pues para nosotros es un momento importante el poder compartir este espacio Sí, profesor Henry, para hoy tenemos una agenda, vamos a compartir esa agenda con esto, las personas que se encuentran en estos momentos. El primer tema es el llamado de la ministra de regresar a las escuelas, lo cual pues violenta algunas de las normativas que ellos mismos han planteado. Un segundo, un segundo punto, escuelas del país sin condiciones de infraestructura para el retorno a las escuelas. Eh, confusión ante el anuncio de la ministra continuarán las clases virtuales. es una pregunta, profesor Henry Siguiente punto la Comunidad educativa y comité de bioseguridad debe pronunciarse en cada centro educativo y por último el cierre de la vía interamericana hace unos tres días responde a advertencias hechas por dirigente de la Federación de Trabajadores de la Educación en el 2017 profesora bueno y para entrar en materia, eh, revisemos entonces el decreto 435 porque es la base legal de nuestro año escolar, la normativa principal eh, de este año y por lo que muchos compañeros preguntan si es legal, eh, se debe regresar, cuál es la situación pues está establecido en el decreto 435 específicamente en el artículo 2 y vamos a tomarnos pues la tarea de leerlo profesora. Eh, dice así, la educación semipresencial será aplicada de manera gradual, progresiva, flexible y segura para los estudiantes, educadores y personal administrativo siempre y cuando el centro educativo cumpla con las siguientes condiciones. Ahí pues subrayamos la palabra progresiva, gradual y flexible y que debe ser segura tanto para educadores, estudiantes y personal administrativo. Tenemos que subrayar. ¿Y cuáles son? Pues... Algunos subpuntos sus que nos da, eh, haber conformado el Comité COVID-19 eh, como lo establece la Guía para el Establecimiento de la medida de Bioseguridad para la Reducción del Riesgo de Contagio COVID-19, contar con un protocolo de bioseguridad adaptado e implementado, establecer e implementar el Plan de Retorno Seguro acorde a la relación de cada centro educativo y su entorno comunitario. Que implica la modalidad educativa de ejecutar la atención académica de los estudiantes, el establecimiento de horarios y jornadas de trabajo y cumplimiento de medidas de bioseguridad, que preferiblemente los educadores y personal administrativo estén vacunados y contar con el consentimiento expreso, firma o huella del padre de familia o pudiente tutor para la asistencia al centro educativo. Pero bueno. Específicamente hablando pues de, este, de esta sorpresa que nos ha dado la señora ministra del retorno a partir de la fecha, según sus propias palabras. Eh, bueno, incumple, por eso decimos que está incumpliendo el decreto 435, porque no se da de una forma gradual, flexible ni progresiva. Igualmente, eh, no han sido las comunidades educativas las que han visto este tema de la bioseguridad. Tenemos entendido que en muchos centros educativos ni siquiera se ha conformado esa comisión. Eh, hay un solo enredo, la verdad es que hay cierta confusión que como siempre hace la señora ministra, ya creemos que es de parte de ella pareciera que es eh, eh, un planificado este tema de confundir a la opinión pública y sobre todo al docente, a la comunidad educativa porque parece que lo que quiere es atraer la atención de los medios de comunicación. Correcto, profesor Henry. Es muy importante recordar algo aquí. Eh, todos los gobiernos repiten, eh, es, una, es como un, un libreto, es un guión que siguen, eh, solo les interesa, pero donde hay fondos para poder hacer negocios, eh, no les interesa aplicar, generar políticas públicas. Ah, hay una total negligencia e incapacidad de administrar, de hacer gestión pública. Hacer gestión pública es precisamente eh, llevar a cabo los procesos, los procedimientos que se requieren para poder que aquellos servicios que las brindan las instituciones del Estado que lleguen a la población, le suplan esas necesidades y de esa manera que se esté correspondiendo con los derechos humanos de, eh, pues de la población. Eso es lo que está establecido por Constitución. El Estado tiene una responsabilidad de brindar los recursos para que se puedan de esa manera resolver las necesidades de la población, darle las condiciones para ello. Sin embargo, lo que nosotros hemos venido observando, gobierno tras gobierno, cada ciclo histórico de gobierno, se repite esa incapacidad administrativa. Este gobierno, la administración, Cortizo, Gorday de Villalobos, ha aprovechado incluso para profundizar la crisis que ya existe y para profundizar todavía más esa incapacidad administrativa. Eh, ha profundizado eh, este tema de la incapacidad en la gestión pública y por eso es que nosotros esto, desde un principio hemos señalado como Federación de Trabajadores de Educación de Panamá qué había que hacer para poder el regreso a las escuelas fuera segura porque sabíamos que todo el tiempo no íbamos a permanecer con esto de las clases a distancia o entornos virtuales. En ningún momento han querido arreglar el problema de la conectividad. Entonces, esto ha sido insostenible. Las modalidades que establecieron por decreto, que la modalidad a distancia y luego semipresencial, violentando cada uno de los decretos porque el decreto 25 también lo violentaron en la medida que el decreto 25 establece que la transición de una modalidad a la otra iba a depender de la evaluación de las condiciones epidemiológicas sin embargo aquí no vemos a ningún ministro de salud ni a ningún personal de salud dando informes periódicos cada 15 días o cada semana o por lo menos al haber terminado el mes de cómo fue eh, esas eh, inspecciones que realizaron cómo fue ese proceso de coordinación y de eh, precisamente corro, de corroborar si las escuelas tenían las condiciones y si se, se, se llevó a cabo pues, lo que fue la práctica de las medidas de bioseguridad. Nada de eso, no hay absolutamente ninguna prueba, ninguna evidencia, no la hay. Han sido tan irresponsables que eh, simplemente la Ministra de Educación hace anuncios, es decir, lo que hace todo es verbal, lo, lo, lo, lo que está dando a conocer a la parte del país, todo es verbal y no hay una formalidad. Hay irresponsabilidad e informalidad en la comunicación de cómo se está llevando donde... En ningún momento se dio un informe de las condiciones en las que estaban las escuelas al inicio del año 2021 y esas primeras escuelas que se preguntaron cómo iban a estar. En ningún momento se ha dado un informe acerca de las 435 escuelas que comenzaron tutorías, que ya por casi 600 o 700, supuestamente, ¿no? Pero la ministra. No se dio ningún tipo de informe. como lo hicieron? ¿Cómo no fue el proceso? ¿Si hubo inflexión del Ministerio de Salud? No proceso, absolutamente ningún tipo de información. Nosotros, como profesor Henry, nos negaron información, datos estadísticos que deben ser públicos, porque. De eso se trata, si no se saben los números, si no se conocen eh, los datos estadísticos, ¿cómo puede planificarse algo? Entonces, ningún plan estratégico desde el inicio, todo ha venido así a lo que tumbo en tumbo, como diría, sentía en, en el buen panameño, no se ha visto, hablan de una hoja de ruta, pero esa ruta está muy perdida porque jamás presentaron un plan estratégico donde se iba estableciendo cuándo a cuándo iban las fases, ni mostrando, después de cada desarrollada cada fase, los informes de la evaluación que se realizó de cada una de esas fases. Entonces, profesor Henry, aquí lo que hemos visto es una total irresponsabilidad de parte del gobierno del señor Cortizo y la Administración Borday en el Ministerio de Educación, insostenible, no han dado absolutamente nada, nunca les interesó lo más de cinco proyectos que están en la Asamblea y que buscaban que se les facilitara el internet, para que, que los estudiantes tuvieran esos entornos, eh, esto nunca les interesó tampoco ver el proyecto de ley que se presentó acerca de la evaluación de las plataformas y allí es a veces que pueda con estas plataformas que han creado problemas porque no se ha visto la calidad de las plataformas. no se, no se ha visto que eh, no se ha supervisado la calidad del internet ni de las plataformas entonces aquí estamos en manos de los grandes las grandes empresas de las telecomunicaciones que lo que han hecho pues es cobrar el más alto precio este servicio a los padres, madres de familia y a nosotros los docentes que somos los que estamos sosteniendo esta educación con clases a distancias y eh, también los entornos virtuales entonces, ningún informe del FESER, profesor Henry ningún informe de salud es algo bien bastante curioso, ¿eh? porque eh, hay un decreto hay un decreto que establece, bueno, varios decretos, No, este gobierno se ha caracterizado por en este estado que declaró eh, de emergencia ha utilizado toda una serie de decretos para violentar las garantías fundamentales, o sea, se ha violado la Constitución, eh, se han violado ya las leyes establecidas a través de decretos y bueno, tenemos un ejemplo, la Corte Suprema hace poco que pronunció acerca de esto y así todos estos decretos han venido a violentar los derechos humanos, las garantías fundamentales entonces profesor Henry, ningún tipo de informe y lo único que hace la ministra en lugar de, de haber hecho una conferencia para informar al país cómo se había desarrollado los dos meses de semipresencialidad en estas escuelas que fueron publicadas eh, lo que hizo fue generalizar nunca presentaron una certificación del ministerio de salud a esas escuelas que iniciaron la semipresencialidad y a la fecha el hacer esta, re, esta reapertura generalizada, profesor Henry, lo único que están haciendo es sacarse de encima el compromiso de entregar una certificación. Ahora ya ni siquiera es parte del protocolo o es uno de los requisitos. En el 435, profesor Henry, si usted lee, porque ya usted pues ahí dio lectura, ahí están establecidos cuáles son los requisitos para poder que se dé la reapertura en la escuela. y por algún lado aparece la certificación de salud, pero reitero, es curioso, hay un decreto que se estableció por el Ministerio de Salud porque es la entidad que es idónea para hacer la reapertura de los diferentes bloques, los ocho bloques, ocho, nueve, diez bloques y cada vez que se daba una reapertura de estos bloques, el Ministerio de Salud tenía que certificar, el Ministerio de Salud tenía que ir e inspeccionar y ver si las empresas, las instituciones estaban llevando, pues, eh, como correspondía todo el protocolo que también se facilitó. Pero, de educación es todo lo contrario. Donde hay una población, pues una población edaria, muy muy delicada porque es menor de edad aquí es donde no se han tenido ninguno de los cuidados para cumplir con protocolo para cumplir con medidas para llevar a cabo los procedimientos y que el ministerio de salud inspeccionara y certificara que efectivamente así se están dando parece contradictorio pero lo es entonces eh, estas declaraciones de la ministra de educación no son más que un irrespeto más uh, bueno realmente no nos sorprende Profesor Henry, porque cada anuncio que ha hecho la Ministra de Educación ha sido contradictorio, ha creado desasosiego, incertidumbre y más dudas. Nunca habla claro, habla entre líneas eh, lo que dice, lo dice de manera conjunta precisamente para, cre para que la discrecionalidad reine y cada quien vea cómo, cómo va a llevar a cabo. Eh, esto trae como consecuencia las imposiciones de directivos, las imposiciones de supervisores, de directores regionales, esto trae positivo, eh, extra de funciones, abuso de poder porque no hay nada establecido propiamente para llevar las cosas de esta manera lo que ocurre después de su anuncio es que ah no, no es así, es asá entonces viene, o sea, la práctica que ha venido realizando el gobierno hacen un anuncio es un poco confuso en las redes se comienza a eh, ventilar el tema comienzan las críticas, comienza la presión social y tienen que salir a aclarar algunas cosas que dijeron. Entonces, esto no es responsable, así no se hace administración pública, esto no es política pública. O Entonces, sea, lo que pudiéramos decir en torno a esto, profesor Henry, y una circular, que al final lo que viene es, eh, no está por encima de los decretos, de manera que no, no, no puede Pasar por ellos no puede obligar a nadie. Y termino diciendo lo siguiente, profesor Henry. En una entrevista que nos hicieron a través de un periódico digital, a la ministra también la entrevistaron. Y en esta nota periodística, fíjese lo que dice la ministra de Educación. Nosotros, entre comillas, abro comillas, nosotros tenemos la norma vigente y cualquier situación que se dé a nivel de una sanción administrativa responde a lo que establece la normativa. Ojo, porque esto, esto, que parece claro, pero también conjunto, es prácticamente una amenaza. Está planteando el tema de una sanción administrativa. ¿Para quién? Ahí es donde está el eh, momento de conjunción. Eh, bueno, esto se debe también, profesor Henry, a dirigentes que están hace más de dos años durante toda esta pandemia, año y tanto, ya van a cumplirse los dos años, y esto, mesas y mesas, reuniones y reuniones, y a la fecha la ministra de Educación ha hecho lo que ha querido con la educación panameña. Si ya estaba en crisis, si ya estaba, ya estaba fraccionada, si ya estaba accidentada ahora, con todas estas decisiones improvisadas está todavía más. Es todo responsabilidad de la ministra de Educación la forma en que lo venido realizando y de la supuesta dirigencia digo supuesta porque si realmente hubiese una dirigencia, la ministra no hubiera llegado a este punto ya se hubiese hace rato y se, hubiese, se hubiesen llevado las cosas de manera mucho más formal, con acuerdo pero es lo que no hay Parece que la ministra está reinando en la tierra de los Ciertamente, compañera, porque sí hay una dirigencia que en sus respectivos gremios hace rato debieron hacer elecciones, no lo han hecho. Hay una dirigencia que deben estar muchos ya en su casa jubilados y no quieren irse. Y bueno, eso propiamente son herramientas que utiliza la ministra para manejarlos y que definitivamente en esas mesas de trabajo, a lo que ellos llaman, que uno no sabe nunca qué es lo que realmente sucede, porque no hay un informe de parte ni del Ministerio de Educación ni de los gremios magisteriales, eso eh, por todas las prebendas, porque le, se les concede, entonces lo único que hacen en las mesas es asintir con la cabeza en esas mesas que no son de negociación, sino que son mesas meramente de información. Profesora, y nosotros pues también comentábamos hoy con unos compañeros y lo hemos hecho va, en varios programas, sobre el tema de lo que es la discrecionalidad. Porque eh, a falta de una normativa clara y eh, estas situaciones confusas que propicia la ministra de Educación, entonces eh, es eh, caldo de cultivo para la discrecionalidad de parte de los directivos y supervisores que manejan entonces el sistema educativo, manejan las escuelas, eh, dependiendo de cómo esté la luna o cómo esté su estado de ánimo es decir de manera muy subjetiva entonces eh, definitivamente que en este primer eh, primera eh, tema del, de la agenda del día de hoy que es sobre el tema pues de las normas legales es importante que los compañeros sigan eh, conociendo que el decreto 100 sigue vigente Así y es. que cualquiera eh, situación que se dé con estos administrativos, pues eh, usted puede interponer una denuncia administrativa por extralimitación de funciones. Así que eh, hay que llamarles al orden a los directivos, a los supervisores, muchos de los cuales eh, se salen pues por la tangente, como decía. Entonces, eh, sí, estar pendiente a ese tema de eh, la legislación, porque definitivamente que es lamentable. ...que quien debe dirigir, debe organizar, que es el Ministerio de Educación, la Ministra de Educación... ...pues no esté cumpliendo con las funciones que se le ha dado pues como jefa de la cartera educativa... ...y que nos tiene en esta zozobra, en, esta, en este vaivén, en esta confusión de no saber... ...porque por una parte establece que a partir de la fecha los docentes regresan a clase... Pero luego aparece en un, en, en un video diciendo que no, que no son todas las escuelas, sino son ciertas escuelas. Y entonces allí es donde está el detalle, decía el gran cantín. Profesor Henry, y en este sentido le recomendamos a los compañeros. A ver, ¿es necesario volver a las escuelas? Es necesario, es cierto. Nosotros estamos cargando con un internet carísimo para poder sostener la educación. Entonces es necesario que volvamos a las escuelas, sí, y que el gobierno le coloque, pague un Internet que haga valer el 49% de las acciones, que haga realmente una, una, una eh, eh, esto eh, ¿cómo les digo? Una ley donde estas empresas que por mucho tiempo han, han aquí cobrado cargo este servicio, empiecen, empiecen a invertir en la educación porque ese es su compromiso. Entonces... Que las escuelas tengan un internet de calidad, con plataformas de calidad. Tenemos que volver a la escuela, claro que sí. Tenemos que volver a la escuela con todas las condiciones. Entonces, compañeros y compañeras, si en esta primera fase, antes de terminar el año, esto usted es llamado, es llamada por el director, directora, vayamos. Vayamos y empecemos a tomar fotos, empecemos a, re, a recoger la información, a hacer registros. Anotemos que no hay qué cosas no hay, qué condiciones no están en la escuela y comencemos a denunciarla es hora de quitarle esa careta a la ministra de educación una ministra de educación que no se cansa de mentir, que no se cansa de simular, de actuar ¿sí? eh, porque parece que está como en, en una especie de curso de, de, de, de oratoria y con eso que prácticamente hasta hay preguntas que no se hacen, entonces Aquí es importante, compañeros y compañeras, que si al volver, al ser llamado, llamado usted por el director de la escuela, entonces vamos. Vamos y estamos a registrar todas esas cosas que no hay en el centro educativo. Y las repito, ese tiene que ser nuestro papel. Comencemos a hacer, vamos a tratar de trabajar en un instrumento para que usted tenga un registro mucho más formal. Y de esa manera, comencemos entonces a levantar las quejas, las denuncias. Y de esa forma entonces la ministra de Educación tiene que responder, porque para el año 2022 que van a llamar a los estudiantes, entonces todo eso debe estar en el... Mundo. Si no, simplemente... En mundo. Y si vamos a ir al centro educativo y no hay internet, entonces no podemos atender a los estudiantes. Y si tenemos que atender a los estudiantes cuando volvemos a la casa, entonces algo van a tener que hacer los directivos. ¿Quién va a atender a los estudiantes mientras ellos están en su casa y nosotros estamos en el centro educativo y no se les puede atender porque no hay internet para ellos? Entonces es una muy buena pregunta que hay que hacer a la ministra de educación, aparte de cómo se va a hacer la limpieza en el centro educativo si no hay pese de publicado. Entonces, hagamos eso compañeros, empecemos a formar nosotros nuestros propios grupos para hacer el registro sistemático ¿sí? formal de todas esas eh, irregularidades o todas esas faltas de, eh, eh, digamos, insumo que hay en los centros educativos. No para atacar al director, no, es para responsabilizar a la ministra de Educación, porque los propios directores también se han estado quejando de que no le desecualzan el peso. O sea, hagamos esa práctica, hagamos ese ejercicio y comencemos a eh, este, publicar esto también en las redes y lo hagamos también en una entrega formal. Hay una, una denuncia en las diferentes direcciones regionales. Los directores y directoras regionales van a tener que responder a estas necesidades. Y si eso no se resuelve, pues no se puede abrir la escuela. O se abre la escuela, pero no hay las condiciones para ello. Entonces, intentemos hacer ese trabajo porque aparentemente es lo que la ministra de educación tiene el ejemplo. Sí, profesora, y bueno, ya para entonces abordar el segundo tema, ¿no? Eh, que es el tema de la infraestructura escolar, y como usted bien recomienda a los compañeros, es importante pues, después de tanto tiempo de no estar en el centro educativo, hacer un recorrido sobre, eh, en el centro escolar, ver las condiciones físicas de infraestructura, y nosotros aquí hemos ya en varios programas hablado sobre lo que está establecido ...ya de parte de la Organización de Naciones Unidas... ...para lo que es un retorno seguro... ...y los elementos que son necesarios para que esto se dé... ...recordemos que el agua potable es fundamental... ...si antes era fundamental, ahora mucho más... As. Esto que el lavado de manos... ...si se dice uso de mascarilla... ...distanciamiento social y lavado de manos... ...pero no hay agua, entonces... Eh, ...no estamos cumpliendo con esas recomendaciones... Eh, ...del Ministerio de Salud... ...entonces el, el agua potable es fundamental para el retorno seguro a las escuelas, igual tenemos que mencionar las baterías sanitarias que deben estar en condiciones y suficientes para la cantidad de personal en este caso administrativo y, y docente inicialmente porque sabemos que hay centros educativos que no más cuentan con un baño y a veces ni, ni funciona, entonces también eso debe estar adecuado a la realidad que vivimos que es la pandemia las baterías sanitarias, igual las estaciones de lavado de manos y los insumos. Inicialmente ese tema, porque la Ministra de Educación habla de retorno a clase y mucha gente habla de regreso a clase, pero como usted bien lo dijo en una entrevista, profesora, son escuelas que realmente funcionan. Entonces vamos a regresar a escuelas que están en las mismas o peores condiciones eh, antes de la pandemia. Así que esa sería nuestra recomendación. Y recordar siempre que quienes tienen la última palabra para el retorno a clase es la comunidad educativa y finalmente son los padres de familia que deben firmar un consentimiento, que por cierto tenemos el reporte de que muy pocos padres de familia han dado el consentimiento para el regreso a las escuelas. Así que el tema de infraestructura, el tema de condiciones básicas, eh, ya lo habló la profesora en el tema de la internet, el te perdón, el tema de, de la... Luz eléctrica son situaciones que debemos nosotros conocer y no solo conocer, sino reportar. Para eso entonces el número de Defensoría Laboral 65253989 en el WhatsApp. Allí estamos recibiendo todos esos reportes a nivel nacional de las escuelas y que es importante manejar porque son los números que nos permiten tener un sustento a la hora de dar declaraciones y también, ¿por qué no eh, sustentar nuestra posición respecto a estas políticas educativas? Profesora Henry, muy importante esto que usted acaba de señalar, porque parece que lo único que interesa a este gobierno de las organizaciones internacionales o de otros países es lo que les conviene, porque... Como la ministra de educación para hacer este anuncio habla de que ahora ya no son dos metros sino un metro y ni siquiera presenta el estudio científico donde eso se basa pero qué raro que ella nunca se acuerda de estos elementos que también la, la, la, la, los organismos internacionales han establecido como sumamente prioritarios para la reapertura de los centros educativos jamás la hemos escuchado en ninguna de sus declaraciones acerca de este tipo de requisitos para poder esto y que ya están simplemente dice las escuelas están listas ya las escuelas que iniciaron están en condiciones pero no lo muestra no hay las estadísticas dónde está el informe entonces esto es bien importante profesor Henry porque hemos venido eh, repitiendo esto de la batería sanitaria el agua potable y demás eh, de esto, condiciones que son requisitos para poder hacer una reapertura de centro educativo. entonces esto hay que también preguntárselo a la ministra, porque hace eco de cosas que, que le conviene, pero no de lo que debe ser conveniente para la población. Y bueno nuevamente reitero el tema del FECER, nunca se refiere al FESE, ¡Nunca, nunca en las declaraciones se ha referido y ya hemos he depositado tantos millones de dólares o cientos de miles de dólares, hay tantas escuelas que ya cuestan por sus FECER, con, el, eh, con una partida, con dos partidas, o sea, no, aquí no hay porcentaje, aquí no hay números, aquí no hay cuentas en el tema del de empresas, y es un fondo público, ojo, todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, aportamos a ese fondo de financiación. ¿Qué está pasando con eso? Cuidado, ¿eh? cuidado, Miren cómo están inventando esas empresas crujas los propios funcionarios de alta jerarquía del gobierno y luego dije, no, yo no sabía que eran, que eran dueños de esas empresas. Entonces, ¿qué están haciendo con los fondos del PSE? Por eso nos quisieron contestar las notas que hemos puesto Henry, una negación total y por eso tuvimos que actuar con la verdad, Tenemos que la corte haga su papel para que esta información llegue a nosotros, a la Federación de Trabajadores de Educación de Panamá y todo el país. Sí, así mismo es, profesora, y la corte tiene hasta el día de hoy que han cumplido ya 30 días, lo entregamos el 21 del mes anterior, así que ya prácticamente el día de mañana se cumplen los 30 días para que nos den una respuesta sobre el tema de los avias data que presentamos. Profesora, y en el tema que usted acaba de mencionar, que es el tema del distanciamiento, de un metro de distancia, ¿realmente eso es poco lo que aporta en relación a a que puedan llegar más estudiantes a los centros educativos porque cada estudiante representa un metro cuadrado, imagínese usted donde hay 30 estudiantes, usted necesita 30 metros cuadrados, eso es un salón enorme, no entonces definitivamente que nuestros salones de clase en la gran mayoría de los colegios no están para atender más, aunque usted meta un metro cuadrado no puede atender más de 15 estudiantes por salón, eso es eh, Realmente, eh, bueno, eh, y así que en ese sentido eh, se los, los está equivocando realmente pues eh, este anuncio de un metro de distancia que sí compromete mucho más a lo que es los docentes y los estudiantes y poco aporta entonces en lo que es la cantidad de estudiantes que puedan retornar. Eh, y en ese mismo sentido, eh, también nosotros tenemos que recordar que el Ministerio de Educación ha despedido una gran cantidad de trabajadores manuales que servían pues en las limpiezas de los centros educativos y que al día de hoy no existe. Entonces como decía la ministra de educación sí intenta abrir escuelas pero sin aportar nada esperando que sea la comunidad educativa la que resuelva en el centro escolar y ese es el llamado que nosotros le hacemos a ustedes compañeros no permitan que eh, el estado no cumpla con su deber su deber de eh, dar lo que son las condiciones de bioseguridad, los insumos, a través del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación, que ese es otro tema que muy poco se ha conversado, le deben a los colegios las dos partidas del año anterior y eh, tenemos entendido, no sé si será verdad que eh, se ha depositado una partida de este año, no, no hemos podido corroborar ese tema, pero definitivamente que sí se han puesto muchas trabas para lo que es la consecución de los insumos para el retorno seguro a las escuelas y le aseguro que muchos docentes van a caer en eso de comprar entonces lo que es eh, por ejemplo los termómetros o la gel alcoholada y todo lo que se necesita para el retorno seguro y entonces eh, el tema que nosotros queremos advertir no caiga en eso compañero o compañera no caiga en el tema de eh, usted darle ese gusto a la ministra de educación porque es el Ministerio de Educación, el Gobierno Nacional, el que tiene que cumplir con este tema de los insumos de bioseguridad. Correcto, profesor Henry, es el Estado, no nosotros. Y vuelvo aquí en este punto, entonces voy a, a hacer un paralelo. La Ministra de Educación señala también que todos los empleados públicos están trabajando Sí, nosotros somos empleados públicos, la diferencia entre un empleado público que está en una institución del estado que no es educativa es la siguiente. Si tienen que ir a hacer una gira van en el carro de la institución, si tienen que eh, moverse a algún lugar hay un viático de la institución, si tienen que hacer un trabajo lo hacen en la oficina de la institución, con papel de la institución, con recursos de la institución, todo se hace y dentro del horario de la institución. La diferencia y, y el, lo, lo, con lo que tienen que trabajar son con personas adultas, no tienen que trabajar con menores. Esa es la diferencia con un empleado público que se dedica a la profesión docente. Nosotros tenemos que trabajar con menores de edad, que están bajo nuestra responsabilidad en el espacio que comparten con nosotros. Entonces, las y los docentes tenemos que comprar todos los insumos ¿Sí? para poder funcionar no estoy hablando de pandemia estoy hablando de los momentos que no son de pandemia todos los recursos para poder funcionar en las escuelas tenemos que ponerlos nosotros, por eso es que bien pues, dijo el profesor Henry que lo que va a pasar es eso, no, no solamente tenemos que comprar nuestras mascarillas y los, los implementos de eh, seguridad personal, sino que vamos a tener que comprar la de los estudiantes también para que la escuela funcione, vamos a tener que quedar comprando los desinfectantes y todas las demás cosas para poder llevar a cabo lo que es la limpieza del centro educativo, porque ya no se pueden hacer mañanitas creo ya, entonces hay una gran diferencia, no se puede comparar la apertura de un centro comercial, de un estadio. Eh, o de, una, de, una, de un supermercado, de una tienda, no de un salón de belleza, no se puede comparar con la, la reapertura o la apertura de un centro educativo. Estamos hablando de menores de edad y estamos hablando del cuidado que hay que tener con ellos precisamente por ser menores de edad y la responsabilidad que tenemos nosotros, que no somos sus padres, pero que tenemos la responsabilidad mientras ellos estén dentro de la institución. Así que esto no se trata de compararnos con el resto de los empleados públicos, porque incluso los empleados públicos tienen que hacer llamadas a las haces desde las oficinas de la institución para, para poderse comunicar con los demás. Nosotros tenemos que utilizar nuestros teléfonos tenemos que trabajar fuera del horario de clases. Entonces, eh, esto es una situación que es incomparable, es incomparable eh, el, el hablar de esto. Y bueno, en medio de una pandemia, quienes hemos obtenido, reitero, esta educación por clases a distancia y entornos virtuales hemos sido los padres de familia, las madres de familia y los docentes. Pagando un internet cada vez más caro, de menor calidad, pero bueno, por lo menos se han podido desarrollar. Y cumplimos un 2020, profesor Henry, y un primer trimestre y los estudiantes tienen sus notas y pudieron cobrar sus becas. O sea que sí se ha trabajado, ¿eh? porque si no hubiéramos trabajado, los estudiantes no hubieran cobrado sus becas tampoco, profesor. Sí, yo creo que hemos trabajado de más, profesora. Porque esto de la virtualidad realmente hay que estar preparado física y mentalmente, ¿no? Además de todo lo que usted establece, dispositivo, lo eléctrica, el tema de la internet... Bueno, y todo esto nos lleva entonces al tercer tema, que es la confusión ante el anuncio de la ministra si continúan las clases virtuales. Porque si analizamos entonces el tema de internet, porque no se ha hablado de que se va a la presencialidad completa. Se dice Correcto. que se va a la, la semipresencialidad o tal vez ni siquiera los estudiantes van, sino que aquí el capricho es que los docentes tienen que ir al centro educativo. Y lo reafirmamos, es un verdadero capricho de parte de las autoridades educativas, ¿no?, pero es que ellos no han contemplado que, por ejemplo, nosotros tenemos compañeros en, eh, que viven en diferentes áreas del país y que por ejemplo algunos o muchos se trasladan a la capital a dar sus clases y al salir de su hogar ya prácticamente no van a poder contratar otro servicio de internet porque no les da el bolsillo. Recuerden que ellos también tienen familiares, tienen hijos en, en las escuelas y definitivamente en sus casas pagan un servicio de internet al llegar a otro lugar tienen que pagar no solo la internet, sino la luz eléctrica, la alimentación, todo lo demás. Y encima de eso van a tener que pagar internet para poder seguir dando clases. Y no solo eso, sino que van a tener que ir a su jornada regular de trabajo, como lo establece la ministra. Y luego entonces atender a los estudiantes de manera virtual. O sea, esa será eh, realmente es una carga emocional, una carga de trabajo demasiado grande. Y por lo tanto lo que tenemos nosotros que ver... Eh, con los directivos de, la, de las escuelas es que hay que decidir si continuamos de manera presencial o si solamente vamos de manera virtual y nos quedamos como hemos hecho en las casas. Pero no, entonces, eh, suplir un, un capricho de la ministra de Educación y de la autoridad educativa que eh, no son docentes realmente, no saben, no tienen ni idea de lo que es el tema eh, o bueno, lo que acarrea la profesión docente. Correcto, profesor Henry, entonces aquí, eh, bueno, ya no cabe, le enviamos saludos a, a, a don Julio, allá en la sabatería, a don Toro, que nos está saludando, está, está en este momento aquí en el live con nosotros, es importante, porque son personas de la comunidad que están pendientes de, de, del programa y de lo que estamos ventilando en el mismo, porque esto es de interés para todos, entonces no se trata de que los docentes no quieran ir a los centros educativos, no se trata de que no se quiera dar clases, no se trata de que no se está trabajando, se está trabajando y doble, hay una recarga laboral. No se trata de no querer, se trata de que aquí hay una responsabilidad que se está eh, deslizando a los padres, madres, a la comunidad educativa, padres, madres de familia, a docentes, a los estudiantes. Y una responsabilidad que el Estado, en nombre que, o, o en representación del gobierno, la está relegando, la, la eh, está omitiendo. ¿Eh? no la está asumiendo, eso es lo que nosotros tenemos que aportar hacia allá, basta esta situación, ¿para qué necesitamos nosotros una ministra que simplemente dé anuncios a través de los medios de comunicación? Necesitamos una ministra que gestione, un ministro que gestione, aquí están los recursos, aquí está el PC, aquí están los, no para que nos vengan a mencionar, y hay proyectos que mencionan, sí, hay proyectos y proyectos, pero nunca se concretan, estamos cansados de eso. Entonces, eso no es gestión pública, gestión pública no es solamente levantar la licitación, es llevarla a cabo es concretarla, buscar las partidas entre las partidas discrecionales si estamos en un momento de emergencia si estamos en un, en un momento que es una situación de estado y se quiere que los niños realmente reciban la educación porque es un derecho que usemos las partidas discrecionales y veamos cómo vamos haciendo que las condiciones para ellos gestión pública gestión pública, recortemos estos altos salarios de funcionarios que lo que están haciendo es empresas para enriquecerse, siendo funcionarios del Estado, por contrato con la Nación, eso es lo que hay que estar, pero no, aquí es escándalo tras escándalo, y cada uno de los funcionarios de alta jerarquía están llenando su bolsillo y los panameños aguantando el hambre, aguantando a ver cómo, hasta cuándo subsisten. entonces esto no puede continuar, es hora ya que Educativa, nosotros hagamos todos esos centros educativos donde la ministra de educación está diciendo no tienen que ir. Entonces, parémonos firmes y empecemos a hacer las denuncias. Empecemos a hacerlas, hagamos nuestras notas, tomemos nuestras fotos, hagamos nuestro vídeo y comencemos a presentar en todas las instituciones en la regional, en la defensoría del pueblo. Vayamos a las distintas instancias. Acá el propio ministro de educación, alguien tiene que responder frente a esto, porque hay una violación de derechos humanos. Entonces, esto es importante que comencemos a darle eh, la, la, la, la, la autoridad que tiene la comunidad educativa. Aquí hay un mensaje, profesor Henry de Bonilla Lama. La ministra nos dejó la carga, al educador, al educador y a los padres de familia y simplemente no han hecho nada. Es fácil hablar y correcto es lo que estamos diciendo. Bueno, y ahora eh, está dentro de nosotros Vayamos a las escuelas, sí, vamos. Y empezamos a ejercer una presión. Porque desde la casa no lo estamos haciendo. Porque nosotros estamos en nuestra casa cumpliendo el trabajo. Pero, ¿quién que vayamos a la escuela? Vamos a ir. Entonces vamos a ver quién va a atender a los estudiantes. Porque, reitero, si en la escuela no hay internet, el profesor Henry, cualquier compañera, ¿quién va a atender a los estudiantes? Todos esos docentes que tienen que trasladarse la comunidad y que tienen los fines de semana y se tienen que quedar toda, toda, toda la semana en la comunidad. Claro, para aquellos centros donde los niños están trabajando a distancia, por supuesto que sí, puede ser funcional, pero no todos los centros están en esa condición. Entonces, eh, esto, ¿cómo? Si la misma escuela no tiene la condición para ello, por ejemplo, si no tienen para la GEL, si no tienen para, para los implementos, los insumos que se requieren de bioseguridad... ¿Cómo se van a atender los niños en estos centros educativos? Bien, usted, según la ministra, todas las escuelas tienen las comunicaciones. Entonces, es hora, es hora de empezar a exigirles. Ya no podemos estarnos simplemente quejando, ya hay que pasar a la acción, porque no tenemos dirigencia, no. Las que están sentadas en la mesa con la ministra hace rato, desde que empezó la pandemia, bueno, antes de eso, pero desde que empezó la pandemia, no están haciendo nada, porque ella ha hecho todo lo que ha querido. Entonces, ya no, no esperen que la, la, la llamada dirigencia haga algo, es hora de que nosotros mismos como docentes empecemos a ejercer nuestra propia defensa, la defensa de nuestros estudiantes, de nuestros alumnos, es hora de empezar por allí y eh, definitivamente empezar a hacer las notas en torno a la obligatoriedad o no, frente al tema de una circular versus un decreto que tiene un peso ¿Cuál tiene más peso, una circular o un decreto? Entonces, ¿qué se cumple, no? ¿Qué se cumple y qué no se cumple? ¿Cuál es normativa y cuál no lo es? ¿Eh? Las circulares son simplemente una comunicación. Las normativas, pues, eh, son de obligatorio cumplimiento. Claro que hay veces en que no se pueden de manera obligatoria cumplir. Así que, profesor Henry, yo reitero eso porque es la hora de pasar ese punto, profesor. Sí, profesora, eh, como no, nosotros lo queremos también, nos ha llegado un comunicado de la Asociación Nacional de Padres de Familia, AMPAFA, eh, del día de hoy, 20 de agosto de 2021, y nos gustaría pues, hacer mención de él. Claro que como padres y madres de familia del sector particular y oficial, es importante también, también tomarlos en cuenta. ¿no? Entre sus preocupaciones está lo que claramente estamos diciendo sobre el incumplimiento de la norma al decreto. 435 igual que ellos establecen en el comunicado que los colegios no tienen equipo tecnológico ni servicios de internet que permitan al docente y a los estudiantes pues, continuar con esa eh, educación virtual igual eh, se refiere a los desembolsos del FESE igual lo que hemos hecho aquí eh, el día de hoy en relación pues, al tema eh, de los fondos para poder utilizar lo que es el eh, comprar pues los eh, insumos de bioseguridad. Eh, también eh, mencionan el tema del agua potable y eh, se refieren también al consentimiento eh, para que los estudiantes puedan regresar a los centros educativos. Y un punto muy importante que no hemos tratado aquí sobre la variante Delta que efectivamente está en la palestra pública. Sabemos que definitivamente esto no tiene marcha atrás. En algún momento habrá transmisión comunitaria de la variante Delta. Y son situaciones pues, que preocupan a los señores eh, de padres y madres de familia del sector oficial y particular, eh, agrupados en la organización Ampasa. ¿no? Eh, bueno, entonces, profesora, ya la pregunta. Entonces, ¿continuarán las clases virtuales que...? ¿Qué opinión le merece eso entonces? Buena pregunta, profesor Henry, porque si en el centro educativo donde ahora tenemos que ir, a partir de, en algunas escuelas, porque ya hubo directores que mandaron, ya, ya enviaron las, las visivas de que el lunes 23 hay que estar en, en el centro educativo. Entonces, si en el centro educativo hay un internet para todo entonces no va a haber eh, esas, esas clases con entornos virtuales, porque ese internet no es suficiente. Si se va a depender del satelital, tampoco se pueden dar esas clases virtuales porque en esas áreas donde se colocó, realmente, así como visitamos, la, la, la escuela que visitamos hace poco en, en la comunidad de Marta, en Cuclé, esto la topografía, el tiempo meteorológico, todo eso no permite que el Internet realmente llegue con eh, regularidad o de manera más permanente, eh, de manera fluida, con calidad. Así que puede, eh, puede haber mucha antena Puede, puede que sí instalaron en la internet satelital, pero las condiciones del área no permiten que suceda. Así que ahora ahora queda la incógnita, porque realmente si sí, sí, tenemos que estar en el centro educativo y no hay internet profesor, pues no habrá las clases, porque entonces no sabemos qué van a hacer los estudiantes en la mañana, cuando no se les atienda en caso de que estemos en la jornada de la mañana en la escuela, eh, versus en la tarde, bueno. Lo otro, que aparentemente que es lo que quiere la ministra, es que vayamos a la escuela, simplemente hagamos la presencia en la escuela, estemos allí desde, desde las 7 de la mañana hasta las 12 o 1, que por eso habló de la extensión del horario, y me imagino que entonces cuando llegamos a la casa a las 2 o 3 de la tarde, entonces empezar a atender a los estudiantes. ¿Será que eso es lo que, lo que, lo que debe ocurrir? O sea, ahorita lo que queda con esas declaraciones o ese anuncio de la ministra de Educación es eso, discrecionalidad. Es lo que aparentemente es lo que se quiere, ¿sí? Y, bueno, no sabemos cómo van a ser los padres, entonces, de familia, frente al hecho de que los docentes no van a poder atender mientras estén en las escuelas si no tienen acceso al Internet. Entonces, realmente surgen bastante más preguntas, ¿no? Aparte de esas, surgen más preguntas en torno a esto. Eh, realmente es una situación muy lamentable, lamentable que lleguemos a este punto de irresponsabilidad. Una ministra que que se ha mantenido en esta actitud desde un principio y que no haya habido en un solo momento en esas mesas bilaterales, multisectoriales, como quieran llamarle, porque incluso hay algunos grupos que se están reuniendo fuera de esas dos mesas con la ministra de Educación y encima se burla de ellos porque ni siquiera les, les, les, les, les comenta o le dice, bueno, es lo que ellos comentan, que ella no les ha dicho nada acerca de este anuncio, que realizó, cosa que nosotros no sabemos si es así o no es así. Entonces, estamos aquí ante la indiferencia, ante la irresponsabilidad, la incapacidad y la negligencia tanto de quien administra, de, así como de aquellos que se han sentado con la administración y que a la fecha no han hecho absolutamente nada. Aquí, después de cada reunión, tiene que haber un acuerdo. Y si ese acuerdo no se cumple, entonces simplemente no, no, no se produce, entonces porque no, no puede darse de esta manera. Tiene que haber una acción, una acción legal, Frente a, frente a los incumplimientos. Entonces, por eso es que la ministra no quiere abrir la mesa eh, esto de eh, la comarca Nuevo con los voceros, porque allí sí se le exige. Fíjese, fíjese esa situación. Todas las demás mesas se han mantenido abiertas y se ha reunido con todos esos grupos, pero nunca quiso abrir la mesa interministerial de que, está, que, que se hace con los voceros de la comarca, que laboran en la comarca no veo en las áreas de 15.000 implantar. Ahí está la diferencia, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué ah. nos sacan a mi persona de la comisión de selección? ¿Por qué no nos quieren entregar a FETEP la información que pedimos? ¿Sí? Ah, ¿por qué no se llama a las elecciones a, la comisión de, a las comisiones de selección, que son cinco? ¿Por qué la ministra de Educación no le da seguimiento a las organizaciones que a la fecha no han hecho elecciones? ¿Por qué la ministra de Educación no le da seguimiento o no no no hace auditorías a las organizaciones en estos momentos de cómo están utilizando los fondos? ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay ese tipo de vigilancia? No, no me toques, yo no te toco. Al parecer, así es la situación que estamos viviendo. No sé, yo me pregunto que, que puede ser algo como eso, esa situación puede, ser, puede estarse, estarse dando, no sé, son las, las conjeturas a las que a veces uno llega frente a las, las evidencias, ¿no? frente a la, la, la, la realidad que estamos viviendo. Sí, profesora, y bueno, eh, ahora mismo debe haber un poco gente preocupada porque yo vi en un video de la señora ministra que dice que va a tumbar cabeza a aquellos que dijeron o le mandaron circulares a los docentes diciendo que para el día lunes deben estar en la escuela. Según ella ya no ha dicho eso. <ríe> Así que, bueno, sigue la confusión. Y nosotros Qué sí interesa. queremos felicitar nosotros queremos felicitar a aquellos directores que sí han mantenido la cabeza fría. Sabemos de muchos directores que eh, han enviado circulares, pero en el sentido de que ellos van a evaluar primero todo el tema. Para claro. entonces, si es necesario llamarlo a los docentes, entonces hacerlo. Pues eso es, es son directores que sí existen en este país, que están centrados y conocen bien eh, la normativa y, y sus funciones pero hay otros que salieron corriendo y ahora la propia ministra dice que les va a llamar la atención, pues eh, va a iniciar un proceso administrativo, cuando ella misma fue la que promovió el tema este de iniciar o de que el retorno de los docentes a clase. Entonces, pues, pues, sí, Henry, bueno, y un... ojalá no pase como el, el presidente de la República, que dijo que aquellos funcionarios que eran encontrados en fiestas y diversas situaciones, pues que esto eh, irrumpiendo, las medidas y lo demás iban para afuera y no ha sucedido eso, Ojalá Que no le pasa lo mismo a la ministra de Educación, ¿no? Con respecto a este anuncio. Bueno, Nito no cumplió porque si no él mismo tenía que despedirse. <risa> era el primero. <risa> bueno, eh, bueno, profesora, entonces en nuestra recomendación para el cuarto punto ya entonces es para la responsabilidad de parte de la comunidad educativa y los comités de bioseguridad, los comités COVID de cada colegio donde deben pronunciarse de manera escrita, por favor, pronunciarse de manera escrita, no de manera verbal, dejar una resolución establecida de lo que se ha tratado en comunidad educativa y en los com en comité COVID, y si es posible que usted nos mande una imagen de esa resolución, pues a la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá, nosotros con mucho gusto la estaremos publicando en, en nuestras redes sociales, y además de eso, pues dándole un seguimiento de esos acuerdos, porque recordemos que la normativa establece que son los comités COVID, las comunidades educativas, las últimas que tomarán la decisión del retorno o no a los centros educativos, de acuerdo a los aspectos que hemos señalado aquí. Y hay, hay otros que están también, eh, bueno, en un documento que se envió el año pasado, ¿no? es un acta donde eh, también se establece, por ejemplo, que hay que tomar en cuenta el índice de transmisión del virus. Y bueno, otros aspectos más que se establecen allí, que los comités COVID deben tener eh, manejo al dedillo de toda esta situación. Correcto, profesor Henry, por aquí nos están mandando saludos, Guillén Rudy desde Santiago de Veragua, saludos, cómo no. Eh, aquí nos preguntan que si tienen que estar el lunes en, las, en, en los colegios, en las escuelas. Le reiteramos, lo dijimos al inicio del programa, sí, el director llama, vayamos, pero vayamos, director o directora, pero vayamos para nosotros inspeccionar el centro y nosotros mismos hacer un registro de cuáles son las condiciones que están en estos momentos los centros educativos. Pero bueno, el profesor Henry acaba de mencionar que la ministra hizo un anuncio por allí, pero bueno, una cosa es decir y otra cosa es hacer, ¿no? Que esto iba a, a someter investigación o iba a tomar acciones frente a aquellos directores que estaban llamando a los docentes. Así que si a usted, su director o directora, no le ha llamado, usted no tiene por qué moverse. Pero si el director o directora le ha llamado, entonces vayamos, pero para hacer lo que le estamos diciendo que hagan, para que de esa manera podamos levantar las quejas o las denuncias frente a las condiciones en las que se encuentran los centros educativos y que no están aptos. Si en el año 2020 no movieron un solo dedo para mejorar la, la, las condiciones de las escuelas en nuestro país, si a lo que vamos del 2021 tampoco, tampoco lo han hecho, para el 2022, que ya la ministra anunció que se, ya se va a iniciar clases presenciales, entonces no van a hacer nada. Lo que quiere decir que por eso es que nos quieren hacer ir ahora, en este último trimestre, porque ya si nosotros nos acostumbramos, ¿sí? y cuando llegan los estudiantes, pues ya estamos acostumbrados a estar en medio de todo esto. Así que, eh, compañeros y compañeras, esas son las recomendaciones que les queremos hacer. Hagamos, es hora de actuar, compañeros. Hemos estado trabajando desde nuestras casas sin horario. Aquí es infinito el horario de atención. El trabajo ha sido arduo, recarga laboral. Entonces, ¿quieren que estemos en los centros educativos? Bueno, se va a interrumpir esa atención a los estudiantes al tener que ir porque no nos van a poder obligar a atenderlos si no, no hay internet en el centro educativo, ¿no? para, para aquellos que dependan de las plataformas o de, de la atención en, en entornos virtuales. Entonces, es necesario que hagamos estos registros de los que les estamos hablando. Hagámoslo, compañeros, y pasemos a ese accionar y aprender entonces a defendernos, doctor mío. Comuníquenlo al 6525-3989. Todo eso que van haciendo, las fotos, las imágenes, el informe que van levantando, envíenlo al 65253989 al sistema de Defensoría Laboral Docente. Y vamos a ir nosotros sistematizando toda esa información a través de este sistema para de esa manera hacer las denuncias formales ante las instancias, porque tienen que dar respuesta. La ministra va a tener que responder ante todo esto. Sí, profesora, y, y también el, el, el llamado a toda esa dirigencia de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá, en aquellos lugares donde efectivamente no se ha hecho nada en las escuelas, propiamente casi en todas, pues salir a la calle y manifestarnos tan siquiera un piqueteo, ¿no? Eh, además de eso... Recordemos, eh, hay eh, dirigencia, por ejemplo, de Costa Rica, en Ecuador, ellos se han manifestado. Inclusive Ecuador estuvo hasta en huelga ahora en pandemia. O sea, que es tiempo también de manifestarnos. Hace rato que no lo hacemos como docente por miedo al virus, pero sí hay que activarse, porque definitivamente que la situación así lo amerita. Cómo ha sido burlado el docente panameño, cómo han sido tratados nuestros estudiantes sin ningún tipo de... Conectividad ni equipo, sobre todo los más vulnerables, los que están en las áreas de difícil condición laboral, entonces es tiempo de manifestarse. Y si el gobierno nacional, el Ministerio, el Ministerio de Educación, lo que quiere al docente en la calle, bueno, allí estaremos en la calle. De nuestra parte, en el área este, estamos a la orden, para cualquier piqueteo, acompañamiento, solo avísenme, que allí estaremos con ustedes, nosotros, los la dirigencia de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá. Correcto, aquí hay varios mensajes, han estado muy activos los compañeros y compañeras hoy en el, en el chat, profesor Henry, se están refiriendo a lo que usted hace poco mencionó, la Delta, eh, la variante Delta para con los niños y niñas, esto, esto es importante. Hay un punto, profesor, que bueno, no lo vamos a poder desarrollar, pero vamos a tratar de hacer un live para tratar específicamente este tema, y es el concurso que en estos momentos se está dando de traslado. Ojo, porque nos hemos enterado nos han llamado docentes de que hay comisionados que le están diciendo, renuncia, si estás en cinco, en cinco vacantes, si estás en, en, en cinco vacantes de número uno, o estás ahí en, en, en, en la terna renuncia, si estás de número uno, renuncia, y donde te quedas, en la única que te quedas, ahí se te va a seleccionar. Ojo con esto, compañeros y compañeras, a los que nos han llamado le hemos dicho, tengan cuidado, esto no está en la norma, esto no está establecido, esto no es tráfico de influencias, esto no se puede estar llevando a cabo. Cuidado con esto, porque si esto se comprueba, eso es una falta, es un delito, eso está tipificado en la norma. Nadie puede estar usando el puesto dentro de la comisión para favorecer y perjudicar a otros dentro de los sí. procesos de concursos. Entonces, cuidado, compañeros, con lo que se le está diciendo, con lo que le está recomendando. Algunos compañeros o compañeras piensan que si viene de un comisionado o comisionada, eso es legal. Ojo con esto, cuidado, mucho cuidado, y quedan enredados, enredadas en un proceso ilegal. Vamos a darle al profesor Henry un espacio en el que en un Facebook vamos a, a comprometernos con eso, para incluso leer la norma del 351 eh, en torno, pues, a este tema que, que son delitos y no caigamos en este juego, no, no se puede caer en estos juegos porque además de quedar enredados en un proceso, pueden perder su puesto. Así que es una advertencia que le hacemos porque, ya les digo, hemos recibido llamadas de varios docentes diciéndonos, profesora, esto se puede hacer, profesora, esto es posible, entonces, no es así. Si usted está concursando y usted tiene las y tiene todas esas opciones, cualquiera de esas opciones puede ser. Desde las comisiones se puede recomendar, recomendar, eso se puede hacer. Pero no puede ser que usted vaya a renunciar y que le van a entonces a dar la vacante esa, donde, la única vacante en la que se quedó. Porque allí se está perjudicando, hay un perjuicio frente a esto. Entonces, eh, y se está utilizando pues algún tipo de tráfico de influencias, así que eh, cuidado con eso, reiteramos una advertencia y ya le daremos un espacio para discutir un poco más acerca de este proceso que en estos momentos se está dando. Sí, profesora, y para eso entonces está la Defensoría Laboral de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá. Si usted necesita alguna consulta, asesoría, tiene alguna duda por favor comuníquese, no nos cansamos de repetir, al 6525-3989. Profesora, además, eh, si es específicamente en el tema del área de, de traslado por difícil condición laboral de, de años de servicio, eso es importante que los compañeros entiendan que es eh, el, que, que, el que queda en la vacante es el que tenga los años de servicio, mayor año de servicio eh, Correcto. Eh, prestado. Entonces, eso no es por puntuación ni nada de eso, así que si usted... Eh, usted renuncia a una de las vacantes y hay otro compañero que tiene más puntos que usted, definitivamente que va a quedar por fuera. Y son comisionados que eh, están en entredicho, ¿no? que se, se, ha, se sabe pues que eh, han tenido algún tipo de situaciones eh, conocidas ya en, en el país. Sabemos que este es un país pequeño y aquí todo lo que sucede pues se sabe con nombre y apellido. Así que, bueno, profesora, para ya culminar el programa, queremos referirnos al tema del cierre de la vía interamericana, eh, acaecido pues hace casi ya eh, 72 horas, y que esto responde a advertencias hechas por eh, nuestra dirigencia en esa área. Ahí está el compañero Domingo Montezuma, dirigente de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá. Fue el compañero que encontró a Marta y Tomás en aquel lamentable accidente y que definitivamente fue una de las personas que llevó adelante esa huelga por la dignidad de 71 días, en la que nuestra dirigencia pues estuvo comprometida y estuvo acompañándola. Así que no es ajeno esta situación de este cierre, porque definitivamente las autoridades no han cumplido con las exigencias de estas comunidades que, eh, que tanto lo necesitan, y que para su desarrollo integral es fundamental el tema sobre todo de las carreteras y la infraestructura que necesitan. Correcto, profesor Henry, y ya tenemos comunicación allí con los eh, con algunos dirigentes que nos han dicho que no están conformes, porque como siempre se burlan de las mesas, eh, aparentemente han estado de manera irresponsable eh, actuando los ministros o viceministros que fueron esto, establecidos para que esa mesa se desarrollara, entonces hay inconformidad en este momento de la dirigencia que tuvo en esa, en esa acción Así que yo creo que pronto vamos a ver acción nuevamente. Vamos a tratar de ver si para este, la próxima semana tenemos ya declaraciones de ellos a través de aquí, de nuestro programa, para eh, poder conocer un poco más eh, esas situaciones de inconformidad <coughs> que, que tiene la dirigencia eh, comunitaria y los docentes también, con el compañero Domingo, en esa área donde se dio pues, esta que está reclamo pues, en condiciones, condiciones de vida, condiciones de vida, salud, educación, carreteras condiciones de vida para esta población de la comarca Bueno compañeros y compañeras de esta manera pues finalizamos el programa por el día de hoy nosotros le agradecemos pues su sintonía le agradecemos también que usted pueda compartir en sus redes sociales este programa de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá que se retransmite pues en las diferentes plataformas, estar pendiente de lo que suceda a nivel nacional y el llamado de la dirigencia de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá Recordemos entonces que para defender nuestros derechos tenemos que conocerlos. Derecho que no se defiende. Derecho que se pierde. Hasta una próxima ocasión. Saludos a todos. Saludos.